¿Cuál es el precio que las mujeres en particular pagan por la lucha por la justicia climática? Yo creo que son varios. Una de las cosas es que así como se viola y se destruye el territorio tierra, así también se ataca nuestros cuerpos y eso es algo que eh, es, es una constante digamos en, en países como Honduras. Eh, sabemos que asumimos eh, el riesgo de que nos asesinen, que nos violen, que ataquen a nuestras familias. También yo creo que tiene que ver mucho con el desarraigo, con la historia, porque somos las mujeres quienes guardamos la historia eh, y la eh, forma de gestión de los bienes naturales, eh, y cuando se nos desplaza o se nos eh, violenta, se pierde también y se rompe ese tejido social, eh, es también eh, la destrucción de los planes de vida y de futuro cuando pasan cosas como eh, amenazas, eh, como asesinatos, yo creo que cambia también el rumbo de cómo nos estamos imaginando en nuestro futuro eh, porque nos toca entonces afrontar y resistir eh, un modelo eh, muy, pero eh, muy agresivo para nosotras. Entonces es como eso, pero yo también creo que somos las mujeres las que estamos llevando adelante eh, la resistencia, los liderazgos. El liderazgo de mi mami era uno, pero cuando nosotros vamos a las comunidades encontramos grandes liderazgos de mujeres y eso tiene que ver también con que estamos logrando generar alianzas que eh, nos permiten también fortalecernos. ¿Cómo afecta la crisis climática a Honduras? La gente en Estados Unidos ve a Honduras como un país del llamado Triángulo Norte de donde muchos refugiados que intentan llegar a Estados Unidos Unidos proceden la crisis climática influye en ese éxodo yo creo que una de las cosas es que la crisis es provocada también por un modelo de despojo eh, y de agresión hacia el planeta y hacia los países también que estamos eh, destinados a ser zonas eh, solo dadoras de nuestros bienes eh, entonces vemos eh, que este sistema de despojo que es el sistema extractivo crea el despojo de la tierra que es el lugar donde muchos y muchas logran sobrevivir logran eh, tejer su vida su cultura eh, y esto es uno de los primeros pasos eh, hacia eh, la salida hacia la migración pero también eh, vemos por ejemplo cómo la destrucción de nuestros territorios eh, de nuestros ríos eh, va generando también que las tierras se sequen eh, que las eh, lluvias cambien entonces esto hace que las cosechas pues ya no o sea, se sequen también eh, vimos el año antepasado como en el pueblo elenca el maíz no no se pudo sacar cosecha de maíz porque no llovió entonces ya no hubo más eh, eh, posibilidad eh, en la parte sur también de, de Honduras estamos viendo sequías, eh, en la capital hubo una crisis del agua, no había agua eh, y eso va generando eh, pues, inestabilidad, va generando la necesidad de irse, pero yo creo que lo, lo, lo, lo central es este modelo de despojo que nos quita nuestra, nuestros territorios, nuestros bienes, los destruye y nos saca así de los lugares en los que crecimos y que nos permiten sobrevivir. Su madre fue una mujer increíblemente valiente. Usted está siguiendo sus pasos. ¿De dónde saca las fuerzas y qué le produce esperanza? Bueno, yo creo que las ganas de luchar vienen de primero la indignación que fue este asesinato, eh, de pensar qué haría mi mami, porque yo creo que una de las cosas que que uno busca y muchas personas buscamos es poder rendirle honor a, a ella a través de nuestra vida y lo que me da esperanza yo creo que es eh, el pueblo lenca que es un pueblo rebelde, que es un pueblo que eh, guarda la alegría, incluso en momentos en los que parece que no hay nada de esperanza, hay una risa, hay eh, mucha creatividad para poder enfrentar incluso situaciones tan violentas como las que vivimos y yo creo que eso anima mucho, o sea, yo a pesar eh, de todo me quedo en Honduras porque es el lugar que me da energía para, para seguir.